Bienvenidos a la asignatura Gestión Minera. El curso corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar, planear, programar, controlar y gestionar las operaciones del proceso productivo en la industria minera. La asignatura contiene planeamiento y control de las operaciones mineras, modelos y técnicas de gestión minera, gestión de los sistemas de producción minera. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de generar programas de optimización y reducción de costos en los procesos unitarios de una operación minera, generando mejora de la productividad, maximizando el valor presente neto en programas de inversión operativa.